señores este eh, eh, cambiando el tema este muchacho está como hablando mucho sí, sí. nuestro amigo y hermano Rochi RD Ay, que el Álvaro lo dejó loco eh, este muchacho un saludo a Honguito Ua. el exponente de música urbana del bajo mundo Rochi RD se desahogó con el influencer Santiago Matías Lofoque se, señor, goti, goti. señor que lo acompañe ese muchacho expresándole que se aprovechó de su enfermedad para ganar vio. mírenlo ahí donde va en el amplio y sorprendente escrito publicado en sus redes señaló fuiste a buscarme a mi casa este día sabiendo que tenía dos días de que salí operado me fui contigo por encima de mi mamá por agradecimiento me metí en silla de rueda a la plaza y operado en política por ti, agradecimiento. Te apoyé ese día de la bandera. Se me quitó la sonda dentro de la guagua y puse a los muchachos a arreglármela. Mira, eso es el escrito que él puso. Está dejando muy mal parado ahí a Santiago Matías con ese escrito. Porque no entiendo. Orochi R.D. ha sido muy beneficiado por Santiago Matías, que lo ha ayudado bastante desde que empezó, no lo ha desenfocado. Y veo que ahora eh, se están tirando los trapitos al sol porque a los lleva una amistad muy seria con el Alfa. Y este muchacho se ha empeñado en caerle atrás, comentarios, sonido con el Alfa. Veo cosas que, porque el Alfa no habló mal de él, el alfa, lo el alfa hizo, le dejó fue, caer sus cositas. Claro. Le dejó caer Dando sus cositas. Entender, pero más, pero si, si, si él lo tomara por el lado positivo, le dio muchos consejos también. Claro, daba a entender que ya está muy despegado del movimiento urbano de RD, el alfa. El alfa anda en aguas extranjeras, el cual usted tiene que respetar. Y, y usted no busque sonido con otra gente. Porque él tiene su talento, Rochi. No, no que Jero... Rochi tiene mucho talento. No, no, no que Rochi y tiene mucha lírica para su, para su público. Claro, oye, oye. el Alfa le decía que debía como limpiarse un poquito y también le dejó caer en un momento que no, que no vendiera tanto lo de, lo de andar con un. Sí, con que, un tabaco, no, no una cosa sabe cuál es el problema de, eh, de rochi No un problema, sino que le ha dado resultado a él que él se identifica es? con el bajo mundo. Sí, no, eso es lo que le ha dado beneficios. Claro, es su público. Ese es su público. Entonces, él no debe sentirse mal porque el alfa, porque el alfa prácticamente lo aconsejó, yo entiendo. Aunque realmente, no, no aunque realmente Santiago Matías, eh, busca cámara y busca view. Sí, busca todos los lo, lo consentientes. Él busca al todos los medios de cómo eh, en general view. Esperemos, realmente. esperemos que, que hagan algo. Pero cosa que a no Rochi que le baje algo porque no le conviene. Y un roce con Santiago Matías, que hoy es claro. una persona que tiene tanta influencia en el yo no quiero de urbano, pero de verdad, tiene su fuerza. Tiene señores, veces, llegamos al final, Liz. Tan pronto? Oh, ¿Tan pero pronto? Fue rápido, pero mira qué bien, pasamos la tarde aquí. Eso así, señores. Eh, sigan www.telenor.com. Ahí usted va a ver los cortes que han cogido de... De nosotros dos. ¿No viste eso? ¿No te lo mandaron, no te lo mandaron a ti? Es verdad. ¿Y ah, tenemos ¿y qué tenemos? Pero mándemelo no por favor. Una página nacional a nosotros. ¿Nos acabaron? ¿Por sí, qué? Sí, porque hablamos en favor de, de la amiga Alessandra MVP te mandaré eso. Yo no después, dije nada malo de esa después, señora. Después ya me te, yo no puedo hablar de esa señora que me acaban inmediatamente. Ya no a mí fue que me acabaron. Ay dios mío, señores, llegamos a la parte final hasta gracias, mañana, gracias sos por asombroso. compartir con nosotros hasta.